Bueno, cuando yo vine, eh, el muchacho que trabaja junto conmigo me llamó por la mañana que se habían entrado aquí y se habían llevado una cuantas cosas de la banca. ¿Cuáles cosas se llevaron? Se llevaron los televisores, la máquina. Hasta ahora creo que nada más fue eso. Eh, intentaron llevarse algo adentro en la oficina, pero ahí no había nada de. Tú sabes, no había. No había dinero en efectivo, solamente teníamos. En, en efectivo el menudo de la máquina de que estaba aquí pero que eso no se estaba casi eran ni 500 pesos y no sé en, en realidad lo que teníamos en específico es la primera vez que entran a robar o que intentan entrar a la banca no mi amor aquí antes antes de yo trabajar aquí aquí se llevaron todo también y ahora una vez yo vine y encontré la puerta que no estaba como yo la dejé entonces, yo le dije al muchacho que la puerta estaba como, como, que la estaban intentando abrir. Pero como no había pasado nada, no le dimos mente a eso, porque podía ser también que, que fuera problema de, de, ajá, sí, de la cerradura. Y la dejamos, dejamos pasar y eso, pero mira, ahora, ahora se llevaron lo que pudieron. Ahí los televisores más que buenos. Yo, ahí, no, yo no sé ni qué decir porque ellos, ahí, tú sabes, a veces patrullan aquí en noche, a veces se quedan aquí, a veces no. Entonces, imagínate ahí en ese cuartel lo que hay un solo policía, no, en caso de, de robo grande no pueden hacer nada tampoco.